Amigos de Al Día, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Nos encontramos en estos momentos en la parroquia Viva Alfaro, eh, cerca de, la de las escalinatas que unen junto a la parroquia 7 de octubre. Estamos en estos momentos con una madre de familia, Tatiana Moreira. Ella es una madre de familia, hemos acudido al llamado de ella ante su desesperación porque es una, uh, una mujer de escasos recursos económicos, una madre de familia y que se ha visto perjudicada también por las lluvias que se originaron la noche de ayer. ¿no? Recordemos que ayer hizo una fuerte lluvia con tormentas, con relámpagos, truenos y provocó que la ladera que se ubica en esta parte también se diera y parte de eso pues, se llevara a su vivienda de caña, como vemos en imágenes bueno, acá eh, estamos conversando con nuestra amiga Tatiana, que nos comente qué es lo que ha pasado. Ella también es una persona de escasos recursos, como les dije, muy pobre y también tiene discapacidad. Buen día. Muy buenas tardes. Lo que pasa es que yo necesito que me ayuden, que se acerquen los del municipio, los del MIES, que por favor se acerquen a ayudarme, porque la verdad soy madre soltera, tengo dos niños, una de dos, uno de once años. ...tengo mi discapacidad del 47% de física... ...y necesito por favor que me ayuden... ...porque estoy en una situación fuerte... ...también necesito que el municipio se acerque... ...porque hay un árbol del Guayacán Blanco... ...que la verdad estamos corriendo bastante riego... ...a los que vivimos aquí... ...y necesito para ver si lo vienen a cortar... ...pero que sea ya, no que sea hoy, mañana, no que sea ya... ...porque es la situación bien fuerte que estamos pasando ahorita... En especial yo, soy vuelvo y le digo, soy madre soltera. Hace un año me vino a visitar los Emanuel Espejo, dije que cogerme solo los datos, pero en un rato a la hora no se ha ofrecido ninguna ayuda ni nada. Claro que cobro mi bonito, me sirvo de eso, pero soy madre soltera, no trabajo y con eso no me alcanza, niña. ustedes debe saber que esa es mi situación y... Y yo no trabajo y con eso me sirvo, pero eso no alcanza. Usted sabe que ahorita la economía está muy cara y todo eso. Bueno, coméntenos un poco, ¿qué es lo que pasó anoche? Esa es su casa, ¿verdad? Es casa y lamentablemente perdí lo que es la pared, perdí mi comida, porque ahí donde esté el lodo, ahí tenía todo lo que era el arroz, todo eso. Y todo eso me tocó desechar porque no lo iba a recoger vuelta. Entonces estoy en una situación ahorita y... Lamentablemente necesito a ver quién me ayuda con un pequeño terreno, no le pido grandeza, pero sí necesito que, que me ayuden con algo estable donde no corran este riesgos mi vida ni la de mis hijos. Y bueno, entonces se dio toda esta tierra y se, y a, se llevó pues parte de, de la de, cocina. ¿eh? Sí, de la cocina y vuelvo y le digo, ahí en la fuertecita donde usted ve el lodo, Ahí tenía mi mesita con lo que es del aceite, el arroz y todo eso perdí. ¿Fue inesperado eh. Fue, fue así, de, de, o sea, sin sin saber uno. Porque usted sabe que la, eso fue como a las ocho de la noche, niña. A las ocho de la noche fue que se desbarrancó porque incluso aquí teníamos un tejadito y todo eso se lo llevó el lodo que tocó tumbarlo y todo. Sí, ¿Tuvimos salir de la Tuvimos que salir, incluso yo tuve que pedirle aquí a mi tía anoche una posada por el temor de que siga rodando más lodo y todo eso. Así es, niña, y necesito que por favor me ayuden, los del mío, los de Manuel Espejo, que ofrecieron una ayuda y, y hasta en rato a la hora no se ve nada, nada, nada se ocasiona ni nada. Bueno, entonces, eh, los de Manuel Espejo han llegado acá hace un año, hace pero un año. no le dieron seguimiento a su casa. No, solamente vinieron a coger datos y dijeron que esperen, pero... Ya... ¿Qué le prometieron los de Manuel Espejo? Ellos ofrecieron ayudarme con, con algo que yo podía ver para poder salir adelante, ...de mi situación, aparte que vuelvo le digo, sí, estoy agradecida, estoy cobrando el bono... ...pero usted sabe que ahorita no alcanza para nada, usted sabe que últimamente todo está subiendo... ...vuelvo y le digo, yo no trabajo y este, ese es mi sustento. El bono, sí. este es sí, este, sí, este, este es mi carnet de discapacidad, mire que incluso hasta en mi suble ciudadanía... ...me sale discapacidad y, y la verdad que necesito una ayuda... No, no, y otra porque no tengo quien me mire a mis hijos tan pequeños, todavía vuelvo y le digo, la niñita tiene dos años y, y el niño varón tiene once años, no tengo quien me los ayude a mirar ni nada de eso, yo con eso es que me sostengo, entonces niña necesito una ayuda, por favor que se acerquen, tengan compasión de uno, y más que todo vuelvo y le digo, los del municipio que se acerquen a cortar ese árbol, para que corten el riesgo de, de que se venga abajo. En este momento está encima del sí, aquí. amigo. Últimamente ahí es que ahí me toca dormir. Vamos, vamos para allá, vamos a la vivienda. Vamos a ver si bajamos por aquí. Bueno, este es el panorama, amigos, eh, la vivienda, parte de, de la ladera colapsó debido a las lluvias que se registraron ayer en la noche en Quevedo. Hubieron varios sectores afectados, varias viviendas afectadas, entre ellas, pues, también el caso de nuestra amiga Tatiana, que nos hizo eh, conocer... Ella es una persona de escasos recursos, ella se asentó en este lugar debido a que ella no tiene recursos para comprar una vivienda. Así que, eh, bueno, al parecer sus vecinos le dieron este espacio para que ella pudiera levantar su vivienda hace, hace tres años, ¿verdad? Hace tres años ella levantó su vivienda aquí y eh, aquí está, está habitando ¿no? ya hace tres años en esta zona que es de riesgo, como vemos en imágenes. Y eh, bueno, ya vino un fuerte aguacero, colapsó y en estos momentos ella está viviendo con el lodo. Este es, esta es la vivienda, amigos, aquí. Mira, mira aquí está el, el sellito, que no le miento, ¿ves? Aquí está el sello de Manuel Espejo que me dejó hace un año y, y nada que ver, no se presenta. mire aquí perdí mi comida, niña, no, no tengo cómo alimentar a mis hijos, necesito una ayuda, por favor. Bueno, ese es el sello, ¿no?, que han venido acá sí. a visitar. Mire, necesito una ayuda porque la verdad... ¿Te carga botas o no son botas de lodo? No, amigo, son botas de lodo. Necesito una ayuda porque tengo a mi niño pequeño. lo que más me duele es por ellos. Yo como pueda, como sea niña, pero me duele por mis hijos. Mire, no tengo cómo cocinar nada, perdí toda mi comida, la que yo compré entonces el llamado a las autoridades. Lo que usted quiere, Tatiana, es que le den un terreno, ¿no? Que pudieran sí, sí. levantar su casa en una zona sí, que era, no sea tan riesgosa. Incluso, niña, no es por nada, pero mire, mi techo tengo que taparlo así. El, el signo es mío, es prestado, porque yo tenía tapado con cartón. Mire, el signo es mío, está... Vuelvo y le digo, no necesito algo grande. Lo que sí necesito es algo que, que yo pueda refundirme y, y no correr la vida de mis hijos en riesgo ni nada de eso. Eso es lo que necesito, no pido grandeza. Que eso, ¿Cómo? mi niño sí, he tenido está que... durmiendo aquí? Aquí, pues, como la noche, durmiendo en mi tía, pero hoy ya me toca dormir como pueda aquí, porque usted sabe, pues, que a veces no... No dar molestia y todo eso, ¿me entiendes? Bueno, esto también es el odio, los juguetes... El... Sí... Todo el lodo entró anoche, ¿no? Anoche debido al derrumbe, vemos por acá, esta es la escena, amigos, eh, muy triste porque ha tenido, ha perdido parte de su vivienda. Como les dije, eh, que, que ella pues levantó hace tres años porque no tiene eh, recursos para, para comprar y para alquilar, ¿no? Aquí, en esta situación de aquí tenía lo que era mi comidita, aquí perdí todo, niña. Me quedé sin nada, vuelta. Esta era la parte de la cocina? Sí, esta era la parte, mira, esta es la cocina así, niña, me quedé sin comida, así no. ¿Cómo estás haciendo para cocinar los alimentos? Hoy, hoy día mi, mi tía, ella me regaló el almuerzo, ella me regaló el almuerzo porque no, no tengo, se lo juro que estoy a... a <risas> sí, niña, que usted no me lo está preguntando. Niña. Es algo evidente, ¿no? Evidente lo que está pasando con nuestra amiga Tatiana, aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, para eso estamos nosotros, ¿no? Para dar a conocer, ella nos ha llamado, Hemos venido a, a, a, a dar a conocer pues su, su realidad, cómo está viviendo. Como les dije, es una madre de familia pobre que no tiene recursos para poder costearse una vivienda. Ella vive del bono, es una persona con discapacidad y ya nos, nos, nos mostró el carnet de discapacidad, 43% de discapacidad. Y bueno, todo eso, eh, también dice que han venido los de Manuelita a la misión, a recoger sus datos hace un año, lamentablemente esto esto no se hizo un seguimiento y ella ha tenido que seguir viviendo en estas condiciones. Y bueno, está viviendo sobre el lodo, como vemos en imágenes, aquí con dos niños, que puede, eh, obviamente no es un lugar digno para vivir, dos niños. Entonces hacemos ese llamado a las autoridades competentes que que invitamos a compartir, que se acerquen, ¿no? al llamado del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que se encargan de este tema y que de pronto pues alguna entidad o autoridad pues le pueda mire, tocado, colaborar con un terreno. Me ha tocado mis cosas, niña. Usted sabe que a veces así las cosas se dañan, se dañan y Mira, que no me tira vuelvo, le digo, niña, me me perdí todo, mire, se me derramó todo, mi comida, mi arroz, todo. Toda la cocina era allá, pero me tocó tirar las carnes. Sí. ¿Cómo se pueden comunicar con usted, estimada Tatiana? Sí, y nos no. ayuda con la dirección exacta que usted conoce más, para que las personas que estén observando este en vivo puedan llegar a usted, especialmente las autoridades competentes, ¿no? El MIES, es ese llamado también, de pronto al municipio de Quevedo, o al MIES es que puedan colaborar, ¿no? Porque aquí hay dos niños que sí. están pasando peligro. Estoy ocupada, que están ya, pasando niña. aquí peligro debido al deslave que se que que que bueno que ocurrió pues el día de ayer en la noche. En esta parte está aquí, este era mi cuartito aquí. Aquí, como usted ve, esto era mi cuarto, ahí era la cocina donde perdí, igual le digo, mi comida, todo. La verdad, niña, que estoy estoy estoy sufriendo porque imagínense, mire, ya no más se ve que vuelta se viene el aguacero. ¿Cómo hago yo con mis hijos? Vuelvo y le digo al municipio, por favor, se les pide favor que nos ayuden con ese árbol si es posible mañana, no que sea para pasado, ni para lunes, ni martes, no, que sea para allá, porque la verdad que ese árbol es el que más, más corremos riesgo, que se desprenda de arriba y viene arrasando con todo, niña, y es lo que más miedo nos da a los que vivimos aquí. Ese es otro petitorio, ¿no? El tema del árbol sí, sí. que usted nos estaba manifestando que también era causaba temor sí. a, la, a las personas que habitan aquí porque temen que, que bueno, llegue un aguacero más fuerte y ceda sí, todo el árbol claro, y pueda así. llevarse algunas viviendas. Ajá, así amén no me... Bueno, Tatiana, co recuérdanos el número de teléfono, eh, la dirección para que te puedan ayudar las personas que están viendo este video. ...puedan compartir la transmisión en vivo... ...sé que están haciendo una valoración... ...actualmente el COE Cantonal de Quevedo... ...está haciendo una valoración... ...de todos los sectores que han sido perjudicados... ...por las lluvias, porque hay muchos sectores... ...que han sido perjudicados por el tema de las lluvias ayer... ...y están haciendo una valoración... ...y mañana pues se van a reunir... ...para realizar pues un... ...bueno, cada entidad pues va a presentar un, un proyecto... no ...para poder de alguna manera... ...solventar toda esta problemática... ...estimada Tatiana... Cuéntenos, el ¿cuál es el número de teléfono y la dirección para que puedan ayudar lo que se necesite? Ya, la dirección es la Viva Alfaro, como Quimbalde quite a lo que hace la punta de la escalinata, comerciar la tranca en la partecita de acá atrás, ahí vivo yo. Para las personas que deseen colaborarme en especial, como el mío es Manuel Espejo, por favor que, que se compadezcan de mí, miren cómo es la situación que estoy cuando ellos me vinieron a visitar, yo les dije en la situación que estaba, yo les dije que no tenía dónde vivir. Sí, les agradezco por el bono y todo, pero usted sabe la situación, que ahorita la cosa está fuerte, todo sube. Últimamente todo está subiendo, arroz, aceite. ¿Y el bueno, lo utiliza para alimentos nada más. Solo para alimentos y sustentar, sustentar a mis hijos una medicina. Usted sabe que igual los niños caen enfermos a veces por, por cambios de clima. Y no me alcanza mi niña, la verdad es que no me alcanza. Vuelvo, ¿Tu hijo cuántos años tiene? Once y mi niña tiene dos añitos, mire mi hijo ya entra a estudiar y todo eso tengo que coger de ahí, yo no tengo quien me dé la mano, niño, Vuelvo y le digo, la persona que me dieron aquí fue porque yo estaba arrendando, pero en la situación que yo tengo no me alcanza, niña. Yo pagaba, era 80 dólares de arriendo, niña. 80 imagínese cómo hacía yo. Yo antes vendía vendía jugo así, o hacía comida para vender para salir de la situación pero ahorita no tengo niño ah, ya, bueno, entonces, entonces el llamado eh, a, el número de teléfono para que se comuniquen con ustedes testimón el 09 sesenta y ocho setenta ocho diecinueve vuelvo y le repito cero nueve sesenta y ocho setenta y tres mi nombre es Tatiana Moreira Sí, niño. Bueno, ahí hacemos entonces 09 68 73 98 19. Bueno, ahí está entonces, anotamos el número de teléfono para aquellas personas que desean colaborarle de alguna manera porque se han perdido pues parte de sus enseres debido al, al, bueno, al deslizamiento de, de esta ladera que está ubicada en la parte trasera. Y, bueno, también el llamado a las autoridades, en este caso el MIES, en este caso, eh, bueno, el municipio de Quevedo, de pronto pueda dar algún departamento social, porque nuestra amiga Tatiana, pues, necesita una, un... Bueno, aparte de que están pidiendo que, por favor, eh, eh, de alguna manera retiren un árbol que, que causa peligro, está pidiendo que, por favor, se le colabore con un terreno, ¿no?, para que ustedes puedan levantar una vivienda. Yo no, no vuelvo y les digo, no le pido grandeza, no le pido... Que me den algo grande, así sea algo pequeño, pero necesito detener a mis hijos y donde no corran el riesgo ni ellos ni yo, niña. Eso es lo que quiero, no quiero algo grande, no quiero algo lujoso, pero sí quiero algo que que de verdad me, me ayude a salir de aquí, de esta situación que estoy, niña. Bueno, agradecemos a nuestra amiga Tatiana, hacemos nuevamente el llamado a las autoridades competentes. Esta es la condición, esta es la condición en cómo está viviendo actualmente esta familia, una madre soltera con discapacidad, con dos hijos. Eh, vemos por acá cómo el lodo pues, ha caído, ha cedido todo y, y viven sobre el lodo, viven sobre la tierra. Y es una situación indigna de vivir aquí en estas en estas condiciones donde dos niños de 8 y 2 años pues, están aquí viviendo y por tal motivo pues hacemos ese llamado a las autoridades competentes para que eh, puedan dar alguna ayuda, solventar a esta problemática y ayudar pues a nuestra estimada amiga Tatiana Moreira, Y están los números de teléfono, están colocados en los mensajes y que las autoridades competentes pues puedan venir a hacer una, una visita. Amigos, es la información que tenemos a esta hora, invitamos a compartirla para que llegue a manos de personas caritativas y autoridades competentes. Muchas gracias.